Y este curso que estamos ahora anunciando, que es un curso completamente distinto, pero muy importante, que es un curso para la mujer. Y que la mujer que puede ir a la facultad, puede ir a distintas universidades, pero no va a aprender a ser mujer, o ser ama de casa, o ser esposa, o ser madre. Creo que eso... Es muy importante aprender, es muy importante también cómo saber alimentarse, saber qué camino llevar como mujer, cómo, es, cómo está constituido la forma la formación de una mujer, para que la mujer también sepa cómo conocerse a sí misma y cómo ella también, en una forma muy hermosa y muy, y muy hasta intuitiva, quiere llegar a curarse a sí misma y también encontrar su camino a través de alimentación encontrar su propio camino a través de, de, de ejercicios etc. estos los ejercicios me adelanté un poco esto viene en otro curso bueno pero en este curso en este curso que va a dar que va a dar, eh, va a dar una una mujer que es muy, muy, muy buena, veremos en, en el plano didáctico, muy buena como, también como docente. Es muy buena porque estudió mucho esto, estudió este tema y ella misma lo practicó y lo practica, y lo practica actualmente y lo vive. Y lo vive con toda con to la intensidad que se puede entender como una persona que siente las cosas y no solamente que las aprende. Porque hay cosas que aprendemos y hay cosas que las sentimos. Yo creo que es, es, muy, es, es una distancia muy grande Como les dijo un gran, un gran filósofo Que dijo que la distancia que existe entre la cuna y la tumba A veces es relativa Según cómo uno lo siente Y también como uno siente también la, la, la, la, vida, la vida misma Es como se siente Creo que esto es todo importante De ver que este tema Esa temática que, va, que entra en Eferish Una de nuestras sabidurías más antiguas de la mujer que se practicó en Egipto cómo la mujer tiene que llegar a la belleza a través de, de, de la comida, a través del interior no buscar las cremas por afuera solamente sino buscar que la, la piel tenga, tenga juve, y mantenga la juventud, etc. Todo eso es importante en el pelo, en, en todo lo que a la mujer le da una gran importancia porque la mujer no es como un animal que pueda atraer al, al macho a través del celo. La mujer tiene que atraer la, como el plano humano a través de belleza y a través de atracción. Lógicamente que los, muchos instintos que el, la mujer perdió a través de su, de su evolución los fue adquiriendo otros porque necesita atraer al hombre de una manera u otra. Lo sabemos muy bien y sabemos que llega hasta el punto patológico, que es una histeria, donde la mujer entra en histeria también. También eso Hay que controlarlo también a través de, de las ambiciones o necesidades de la mujer que necesita eh, por sus carencias, llevar su atracción. Pero todo eso es, es un tema muy, muy profundo y podemos decir que es un tema importantísimo para la mujer misma y en la lucha que tiene la mujer para cómo conservar su pareja, cómo conseguir una pareja y cómo vivir dentro de la pareja. Todo eso, eso le va a dar una gran docente, una gran discípula mía de muchísimos años que está al lado mío, que aprendió conmigo tan bien, y lo, lo practicó tan bien que puedo decir que ella está con todo el derecho de enseñarlo. Todo eso sigue siendo importante ya que este curso para la mujer, yo, no es solamente que yo en este momento lo hablo y lo estoy promocionando, no, no, no soy un, un tipo de marketing ni soy nada de eso. Yo, ahí me gusta lo más importante, que, lo, que cada curso que vamos a dar, que sea, que sea un verdadero beneficio un verdadero beneficio para el que lo necesite, eso es lo más importante y son muchas las mujeres que lo necesitan. Si no lo saben, a través de ese, de ese vínculo que nosotros tenemos a través de nuestra página web, creo que vamos a conseguir muchos contactos, muchos contactos que aprendan lo, cómo enseñamos en nuestra propia escuela. Creo que mucha gente va a venir, no, solamente, no va a querer ver solamente el, los videos, nuestras, nuestra forma de comunicación a través de, a través de la pantalla, no, o a través de la computadora, no, van a buscar cómo encontrar y nos van a encontrar porque estamos siempre dispuestos a ese encuentro humano, a ese encuentro elevado que siempre estamos buscando constantemente. Muchas gracias. A ver si eh, ustedes mismos lo hacen y lo, y lo hacen muy bien.